Ahora ¡Ah, bien! Conseguido, es mi teléfono entonces Nada, pues ya lo sé Hasta La tercera va vencida Lo siento Nada, nada, estas cosas, estas cosas pasan Bienvenida Beatriz, muchísimas gracias, gracias por, por estar en, en esta conversación que vamos a tener con CuartoPoder.es para las personas uno que, no la, que no la conozcan, como estaba diciendo antes, pues es eh, psicoterapeuta, eh, eh, está especializada, sobre todo en los últimos eh, tiempos, en, en temas de infancia y de adolescencia. Y, eh, y bueno, te hemos llamado por varios, por varias, por varias razones. ¿no? Eh, vimos esta semana, hace un par de días. Que ibas a presentar, que estás presentando ya un, un libro, un ebook en uh -huh. formato digital que se llama Estoy aquí, eh, ¿Cómo amortiguar el impacto de las situaciones estresantes en los, en los niños y las niñas? Uh -huh. Y decías eh, que, bueno, que te había surgido también este, esta, esta iniciativa en base a muchas de las preguntas que te habían ido haciendo durante esta cuarentena, durante este confinamiento, durante estos tiempos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles han sido un poco las las preocupaciones más frecuentes que, que, te ha mostrado, que te han mostrado padres y madres respecto a, a, a sus hijos e hijas? Pues eh, al principio de todo era un poco cómo explicar todo esto no que estaba pasando, porque además fue todo de forma muy alarmante, muy rápido, eh, de repente hay un virus terrible y cómo se explica esto a un niño para que lo entienda, dependiendo de las diferentes edades, eh, tampoco para meterles miedo Pero que lo entiendan, que sea responsable Es explicar todas las medidas que se han ido tomando Que no pueden salir de repente, que no pueden ver a sus amigos A sus abuelos, todo esto que ha ido pasando Y cómo explicarlo, ¿no? Y con el tiempo ha sido más acerca de, sobre todo De, pues de comportamientos, de cambios de humor eh, Niños que de repente se comportan Como niños más chiquititos o cosas que estaban En teoría conseguidas, ¿no? De repente dicen, están yendo para atrás o están irritables, eh, o están muy tristes, o están apáticos, o hasta aquí de los deberes del colegio, ¿no? Todas estas cosas, o sea, como cómo lo vamos manejando, qué le está pasando, eh, y ver si como padres y madres se podía hacer algo para, pues para amortiguar un poco, ¿no? Porque verdaderamente ha sido, ha sido un cambio muy gordo, muy de golpe, sin poder anticiparlo y sin poder prepararles mucho, ¿no? Claro, en el libro eh, seguramente que profundices evidentemente mucho más en, en todas estas cuestiones. Dependerá mucho también de la, de la edad de cada de cada niño y cada niña, pero ¿cuáles, digamos, que mm, crees que mm, son las pautas generales que, que se tiene, que tiene que saber un padre o una madre para explicarles esta situación? Eh, claro, ¿cuáles han sido al principio de la, del confinamiento y cuáles van a ser a partir de ahora? Que realmente el virus sigue estando ahí, nuestra vida no es igual que hace tres meses. Una, unos consejos generales así para, para la gente que nos esté escuchando o que luego nos pueda ver en, en el vídeo. Vale, pues yo creo que en general el mensaje tiene que ser como del menor peligro posible. Entendiendo que hay un virus y que hay gente que se pone malita y que están pasando cosas y tampoco se les puede aislar de eso porque lo ven pero sí que intentar transmitir un mensaje lo más tranquilizador posible y no meterles demasiada sensación de peligro, ¿no? Porque los niños cuando hay mucho peligro y además cuando es un peligro tan invisible, si nos pasa también a los mayores, ¿no? Que salimos a la calle, uh -huh. es como que, ¿dónde está el coronavirus? ¿Qué es esto? Pues para los niños se pueden generar unas fantasías muy grandes. Entonces, se trata de explicarlo todo eh, con los niños, sobre todo cuanto más pequeños son, en cosas muy logísticas. De qué va a pasar, dónde vamos a ir, qué no se puede hacer, qué hay que llevar, ¿no? Y no tanto explicaciones... Eh, muy generales o muy del mundo, sino como cosas muy concretas de cómo va a ser su vida, ¿no? de qué es lo que va a pasar en su vida, cómo le va a afectar en su vida y sobre todo, según ellos lo vayan gestionando y se vayan sintiendo de determinadas maneras, entender que todo es normal y poder acompañarlos en el proceso para que vayan llegando a un punto de más o menos aceptación de la nueva situación. ¿no? Entonces poder escuchar sus necesidades y poder escuchar sus sentimientos y darles espacio en la medida de lo posible sin intentar cambiarlo, porque es que es muy raro para ellos también y para ellas. Eh, eh, digamos que, que ahora estamos en una nueva en una nueva fase en la cual eh, las eh, bueno ya se, desde hace varias semanas ya, ya no me acuerdo cuánto cuánto tiempo pero desde hace varias semanas ya se puede salir a la calle ya se pueden desde hace menos días pues bueno ir a una terraza de, de un bar eh, bueno eh, parece que, que se pueden hacer muchas más cosas se puede ver a gente sí. eh, no sé si te has encontrado con, eh, con con problemas ahora eh, de, de miedos de preocupaciones al salir a la calle es decir hemos leído varios artículos referidos a adultos de gente que bueno pues que no que no quería salir a la calle que, que estaba bien en casa supongo que en los niños y en, y en, y en los adolescentes eh, también se habrá dado y, y habrá que manejarlo no claro eh, es cierto que los niños muchas veces son es como son antenas no y se enteran mucho de sobre todo del estado de ánimo que hay alrededor eh, y escuchan palabras sueltas y se hacen su composición, que puede ser súper fantasiosa, de lo que está pasando. ¿no? Entonces cuando eh, han visto a padres muy estresados y a madres muy estresadas, o les han visto con mucho miedo, o ha pasado algo grave en la familia en relación al coronavirus, o no han podido explicar lo que les pasa y tienen ahí como una sensación de algo está pasando pero no lo han podido hablar, es normal que no quieran salir. Y hay niños que están saliendo y son ellos los que dicen yo no quiero encontrarme con mis amigos o mis amigas, porque no les puedo tocar, no les quiero tocar, y si sí se acercan, ¿no? Este nivel de alerta muy grande en ellos, en ellas, cuando en realidad son los que menos riesgo físico, eh, al parecer, por lo que se va conociendo, tienen de contagiarse y de tener un, un problema de salud, por lo menos grave, ¿no? Pues yo creo que hay algunos que tienen un nivel de alerta muy alto y que no está ajustado al riesgo real de su situación personal y entonces, pues evidentemente, no no quieren hacerlo, no quieren salir y necesitan tiempo para poder elaborar todo esto y alguien que, que les escuche y ponerlo en palabras, porque si no va a ser muy difícil. Uh -huh. Relacionado con, con esto, eh, durante toda durante todo el confinamiento, durante toda esta crisis sanitaria, entendiendo que, que, bueno, que la situación es, es novedosa y es complicada, pero muchos eh, muchas educadoras, muchos padres y madres, mucha gente implicada eh, con la infancia, pues eh, se ha quejado un poco de que no se les ha tenido mucho en cuenta a nivel general, uh, hasta pasados cuarenta y pico días no se, dejó, no se dejó salir, cuando ya muchos muchos mucha gente estaba alertando de que esto pueda ser problemático. Cómo crees que, o sea, decir, eh, se ha tenido en cuenta eh, a la infancia, se ha tenido en cuenta a la juventud, se han priorizado otras cosas como cómo lo has visto tú a nivel general, ya no a nivel ya no a nivel solo político, sí. sino a nivel mediático, a nivel social incluso? Yo creo que, que no lo suficiente. O sea, es cierto que fue tal el, eh, la urgencia de todo lo que pasó que yo intento como ponerle un, una intención un poco positiva ¿no? a todo lo que ha pasado y digo, vale, había otras cosas tan graves que nos hemos olvidado otras muchas cosas muy importantes y digo, venga, va, lo puedo entender. ¿no? Pero es verdad que según ha pasado el tiempo eh, ha seguido siendo todo mucho más restrictivo para ellos, se ha hablado mucho menos de cómo lo estaban viviendo y cómo eh, lo iban a vivir y, y las consecuencias que esto va a tener en muchos y en muchas de, de ellos. Eh, uh -huh. y, y además es como que se tiene esta idea de que primero como que los niños son un poco invisibles y se adaptan y entonces ya está y además como que son incontrolables no porque oye, los adultos podíamos salir y muchísima gente por supuesto se lo saltaba o iba a otra hora que no era la que le tocaba o no se ponía bien la mascarilla no lo sé, no que todos pues habrá gente que lo haya cumplido más y menos y no entra a juzgarlo, simplemente que ha sucedido así pero los niños es como que no se les puede controlar es imposible y entonces no se les ha dejado por miedo a, a, a eso ¿no? y, sin embargo, yo creo que han asumido las normas súper bien eh, y han cumplido como unos campeones. ¿no? Entonces, hasta ahora yo creo que no se les había tenido mucho en cuenta. Últimamente, en los último, en la última semana sí que veo que se está hablando mucho más de los coles y de la apertura de los coles que hasta ahora no se está ahora, hablando. Ahora vamos, ahora vamos a ese tema, sí. Pero bueno, los parques siguen cerrados. Son estas incoherencias, que yo entiendo que debe ser muy difícil gestionar todo esto, pues son estas incoherencias de, bueno, las sillas de bar tampoco están desinfectadas, pero los parques tampoco, pero entonces, ¿por qué una cosa sí? ¿Por qué se asumen estos riesgos y otros no? Y creo que es lo que estaba ocurriendo antes, que los niños no se les tiene tan en cuenta, están un poco ahí como de segunda, y ahora en una situación de crisis se ha visto, pues, mucho más. Se ha visto mucho más. Mm -hmm. Mm -hmm. Mencionabas el, el, el tema de, de las escuelas, la verdad es que es un tema muy... Muy importante, muy complejo y que, y que bueno, que, que veremos a ver cómo se soluciona. Yo te vi el otro día un, un post en el que, en el que bueno, que criticabas eh, esta idea del, del distanciamiento social. A, a todo el mundo nos ha removido un poco el corazón ver esas imágenes de Francia con los, sí. los cuadrados pintados en el patio, en el, patio, sí. en el sí. suelo. Eh, claro, al final lo que estáis diciendo mucha gente, sobre todo las personas que, que os dedicáis al tema de la, de la salud mental, es que ese tipo de medidas eh, pueden ser contraproducentes para, para, para la propia infancia porque, bueno, al final eh, no poder relacionarte, pues lo que decías antes, ¿no? Puede ser un, un problema. ¿Cuál es tu perspectiva de, de, de todo esto? Porque, porque, bueno, es verdad que sí que se está alertando ahora, pero no parece que tampoco que haya una solución clara por parte de las autoridades, ¿no? Mira, veía yo hoy justo que parece ser, creo que el martes, eh, no sé si estoy bien con las fechas porque también no sé en qué día vivo, ¿eh? pero que parece ser que van a, a aprobar una ley integral contra la violencia a la infancia pues para denunciar sí, los abusos, o sea, el bullying, todo esto, ¿no? Sí, sí. Creo que es eh, dentro de poco. Hoy, eh, oh, creo, creo que justo hoy se ha aprobado, pero bueno. Vale, entonces es súper importante porque hace falta y es importante, pero creo que necesitamos definir violencia. Y cuando los niños y las niñas tienen una serie de necesidades, que desconocemos en general como sociedad, tenemos ideas de que los niños no se enteran, que se adaptan, que si son pequeños da igual, como que bueno, ya está, ¿no? que pasen el día que esto no se dan cuenta y no es en absoluto así. Entonces cuando los niños tienen una serie de necesidades de movimiento, de relación para su desarrollo y para su bienestar emocional, no es que sean caprichos y eso no se tiene ni siquiera en cuenta a la hora de tomar las medidas de, de sanidad, estamos eh, cayendo en una negligencia como sociedad muy grande, que va a tener consecuencias. Hay mucha gente que dice que somos unos exagerados y unas exageradas los que decimos esto, pero pasaba lo mismo con los sanitarios, que alertábamos y decíamos mira, es que esto va a tener unas consecuencias muy grandes a nivel emocional, y está siendo así, porque es que se, se puede prever, más o menos, desde la psicología, qué ocurre en ciertos contextos. entonces Si a, a algún padre o alguna madre les presentaran colegios con esas características sin haber pandemia, Prácticamente yo creo que nadie les llevaría a un colegio así porque diríamos esto es un maltrato atroz, ¿no? Sin embargo, está este mensaje de es por, es por vuestro bien, que es, es, a mí me parece muy perverso, ¿no? Porque es muy difícil para ellos entender que por su bien es ir en contra de sus necesidades todo el rato y no se están, no se están buscando alternativas. Yo no sé muy bien lo que hay que hacer, no sé los presupuestos que hay, la sensación que hay es que no es la prioridad. Que al final la escuela es hay que volver porque hay que conciliar, porque hay que trabajar, porque hay que producir, que lo entiendo, porque oye, pues tiene que ocurrir, pero es como que los niños están a servicio de otra serie de, de, de apartados del, del país y de la sociedad y si hay que renunciar a algo es a su bienestar en este sentido, ¿no? Entonces, si eso es así, si eso ocurre así, una madre escribía el otro día que en su escuela infantil habían dicho que los bebés de 20 meses iban a estar en tronas todo el día porque había que mantenerles separados de la única manera, en Castilla y León hay un comunicado de hacer bandas en el suelo y no dejarles salir de ahí, y son muy pequeños, es que no se puede, ¿no? Entonces, te explican eso, pero no hay una explicación de cómo conseguir eso, porque es una explicación que va unida a la violencia, es que no hay otra. Y nadie queremos uh -huh. violencia con nuestros niños, ¿no? Entonces, la ley está fenomenal, pero yo creo que tenemos que definir violencia de una manera más amplia eh, y también las violencias invisibles y las negligencias para intentar evitarlas y que las medidas que se tomen, que de verdad no, no sé cuáles son, por lo menos tengan en cuenta y entren en debate con todo esto. Que yo creo que nos está haciendo. Uh -huh. Sí, bueno, al final eh, lo, que, lo que se reclama también son, eh, son recursos, son, son soluciones... Pero luego, desde luego, lo que lo que decías, eh, cualquier persona que haya tenido contacto con, sobre todo los más pequeños, de 0 a 6 años o de 0 a 3, la, la etapa infantil, sabe que es eh, absolutamente imposible que no haya que no haya contacto, que haya ese, ese distanciamiento social. Entonces, claro, es decir, ¿en, en, eh, ¿en qué condiciones eh, van a van a estar esos esos niños y niñas? no Es un tema bastante complicado, pero pero que bueno pues que se tendrá que solucionar de alguna manera. Decías que no sabía que no sabías qué soluciones qué soluciones hay. Se está planteando en otros en otros foros, bueno pues que los grupos sean muy reducidos uh -huh. para que si de repente hay algún brote pues tenerlo más controlado. Evidentemente para eso hace falta recursos y al final volvemos claro. a lo mismo, ¿no? claro. eh, eh, eh, Dar recursos es darle prioridad, ¿no? A una claro. a una etapa. Claro. Claro, o sea, yo soy consciente de que los niños y las niñas van a salir con cicatriz de esto, como todos, un poquito, porque, bueno, pues es un cambio, es una situación estresante, difícil de incertidumbre y no podemos esperar que no se enteren de nada tampoco, ¿no? Porque, bueno, pues son ciudadanos y se van a enterar de algo. Pero las soluciones no están centradas en absoluto en eso. Eh, están hablando de, pues eso, de las, los, los expertos que están haciendo los protocolos son de sanidad. El otro día en la Comunidad de Madrid también decía, no sé quién era que eh, decía, los niños de 3 a 6 años como no pueden estar distanciados pues les vamos a poner con un voluntario a hacer estudio o repaso, entonces los que conocemos a los niños decimos, ¿cómo estudio o repaso un niño de 3 años? O sea, entonces cuando las medidas se ve que, que son con un desconocimiento muy grande de, de cómo funcionan <risa> los niños y que necesitan los niños, pues yo creo que es cuando entramos un poco en alerta y decimos, hay que empezar a, a, a hablarlo para ver si de alguna manera por lo menos se puede, se puede cambiar un poco Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno decías eh, decías también que volviendo un poco al, al tema del del ebook eh, del e eh, estoy aquí bueno cuáles o sea, decir eh, cuáles son un poco los, los principales eh, temo, las principales consecuencias a, a, a largo plazo que puede haber de todo de todo esto porque bueno las inmediatas ya las estamos viendo pero tampoco se está hablando mucho pues a la sensación que, que, que se puede tener de, de, de salud mental en, en general, ya no solo de, de, de la infancia, sino también de, de, de los padres y madres. Es decir, eh, no sé si hay cierto temor a que, a que bueno, pues esta, esta generación, pues a largo plazo tengamos una serie de problemas de sociabilidad que no, que no han tenido otras. ¿no? Pues yo, yo no me atrevo a predecir exactamente por dónde puede salir, pero sí que es verdad que se predice que haya mucho trauma en general y los traumas se pueden expresar de mil maneras, ¿no? Entonces, eh, eh, hablábamos eh, el otro día de, de lo difícil que es para un niño o para una niña, los adolescentes o los niños más mayores, aunque es muy difícil, pueden elaborarlo un poco con el razonamiento y lo pueden hablar, lo pueden gestionar un poquito de otra manera, pero es esta sensación de tener miedo a uno mismo. ¿no? y eso es muy terrible, si es que mi cuerpo puede hacer daño a otros y mi cuerpo porque ellos no lo entienden como nosotros ya nosotros nos alejamos un poco de la gente mayor en la calle o algo por si acaso pues los niños es como mi cuerpo es peligroso y el cuerpo de los demás es peligroso y eso a nivel a todos los niveles es muy duro ¿no? y tiene unas consecuencias X que tampoco sabemos muy bien predecir pero que tienen mucho que ver con trauma y, y, y con mucha ansiedad también <risa> Ahí estáis las, las profesionales eh, que, que trabajáis este tipo de temas y bueno uno tiene la sensación también de que de que también es un tabú hablar de, de salud mental no eh, es decir ya en general ya no solo eh, evidentemente durante durante estos meses sino sino en general no parece que queda un poco de reparo social decir he recurrido a una psicóloga he recurrido a una psicoterapeuta desde tu experiencia en todos estos años ¿qué le dirías a la gente que que, que, que bueno que tiene ese reparo a, a hablar también de sus, de sus problemas de, de, de salud mental y su, y, su, y su estado de ánimo? Al final se habla mucho de, eh, políticamente, últimamente, de la palabra cuidados sí. y, y yo creo que esto es una pata bastante importante ¿no? de, de, de esto. ¿no? Sí, yo fíjate, es, es, es como... El mundo al revés, ¿no? Pero lo que yo me encuentro de la gente que se anima a ir a terapia, de los adultos en este caso, es que son los que mejor están de toda la familia, de todo el sistema familiar o de todo el sitio en el que están, ¿no? Y son los que más reconocen que de alguna manera hay algo que no ha estado bien... Y entonces sí, ¿no? quieren cambiarlo, ¿no? Entonces, al contrario de lo que se piensa que es como el loco, el que va a terapia, yo diría que es casi al contrario. Entendiendo la palabra loco como algo que no tiene, o sea, no tiene sentido esa palabra, ¿no? Pero lo hablo como lo que se suele decir. Yo creo que son las sí, personas como con, con más ganas de, de crecer, de ser ellas mismas y de poder conectar con un poder personal muy guay, que saben que está ahí pero no saben cómo acceder, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la gente joven cada vez menos tiene este prejuicio, la gente mayor más. Y, y, y es que yo creo que es una inversión en pues eso, en cuidado y en, y en, y en bienestar ¿no? que al final uh -huh. luego se, tra se transforma en todo, no es, no es solo bienestar emocional es que luego físicamente en el trabajo, en las relaciones eh, es una inversión a futuro y me parece muy importante uh -huh. Bueno eh, no es este, realmente eh, también estamos poniendo mucho el foco en la infancia pero pero comentando con, con algunas compañeras estos días sobre diferentes temas que podíamos sacar en, en, en Cuarto Poder y demás, hablábamos también de que la adolescencia, o sea, si ya el foco se ha puesto poco en la infancia, la adolescencia que es una etapa bastante compleja, tampoco ha estado muy, muy atendida, es decir, de repente su vida educativa se ha parado de repente su vida social se ha parado uh, solo salen un poco en las noticias porque de repente hay uno dos tres botellones o, o los que sean no sé si han sido también los grandes eh, olvidados de esta de esta crisis y, y, y, y, y bueno qué problemas añadidos también pueden tener ellos porque bueno es una es una edad también bastante complicada para están descubriendo el mundo están eh, intentando pensar también en su futuro profesional y supongo que todo esto lo han vivido también con complicación, ¿no? Claro, es muy complicado porque además muchos adolescentes tienen una relación bastante complicada con sus padres y de repente han estado en casa metidos sin tener a su grupo de referencia y a la gente con la que se están eh, identificando en ese momento cerca, ¿no? Es verdad que están los móviles y está internet y todo esto y parece que así por lo menos pueden estar un poco más cerca, pero aún así es, es, es su sitio seguro de repente para muchos de ellos ha desaparecido, ¿no? Entonces, los adolescentes, lo que, a nivel psicológico hablo, no hablo a nivel de pandemia, que igual alguien se me echa encima, ¿no? Pero lo, lo bueno que tienen es que cuando lo necesitan, muchos transgreden. Entonces, cuando ven que tienen una necesidad que no se está cubriendo, se saltan la norma. Que a nivel de salud seguramente está fatal, ¿eh? Pero ellos, de alguna manera, tienen esta fuerza de vivir que, que intentan equilibrar, intentan buscar su manera de cubrir aquello que no se está cubriendo. Pero, desde luego, si los niños son invisibles, los adolescentes ya es como otro escalón, ¿no? Porque no se entiende y... Queremos que tengan un control y una responsabilidad que incluso a nivel cerebral todavía no están preparados para pensar tan a largo plazo, para tanto autocontrol, porque eso lleva mucho más tiempo. Entonces se está pidiendo a los menores más autocontrol y más responsabilidad de la que estamos teniendo los mayores. ¿no? Y eso yo creo que es el mundo al revés y desde luego tendríamos que darle la vuelta. Y de, si, hay, si hay cesiones, que sea para los que no están pudiendo y que los que sí que podemos, pues no las hagamos. ¿no? Uh -huh. Pues Beatriz, yo más o menos he tocado todos los temas que, que quería tocar, eh, evidentemente recordamos que, que tienes ahí a, a disposición de la gente el, el, el libro, no sé si hay la, alguna gente que nos está escuchando que quiera hacer también alguna pregunta, la puede, la puede hacer y, y, y si no, mientras, pues bueno, eh, si hay alguna cosa también que quieras destacar que no, que no hayamos tocado en esta conversación, pues lo podemos hacer. Eh, así que, no sé, coméntame. Mira, pregunta a alguien, ¿hay trucos para ayudar a los hijos de adolescentes a sobrellevar la ansiedad de esta situación? Hemos comentado un poquito antes, pero bueno, eh, es, si lo puedes volver a... Es que es muy complicado, porque es verdad que sin saber un caso concreto es muy difícil hacer una cosa general. Eh, yo diría, en general, que en la medida de lo posible es escuchar cómo están y poder darle como una validez a cómo se estén sintiendo. Es que hay muchas veces que queremos quitarles la ansiedad, pero la ansiedad es fruto de que hay una situación que está yendo en contra de ellos y que hay una especie como de peligro percibido porque está atentando contra sus propias necesidades. Entonces la ansiedad les está dando una señal que, es, eh, que está adaptada a la situación que hay y lo suyo sería cambiar la situación para que a ellos se les quite la ansiedad, no quitarles la ansiedad para que se adapten a una situación que está mal. ¿no? Entonces, sin saber muy bien tampoco la historia, las relaciones que hay en la familia, es muy muy difícil... Hablando sobre todo de adolescentes, dar unas pautas claro. que, que te vaya a decir, esto va a funcionar, ¿no? <risa> complicado. Bueno, por pues lo que te decías, no sé si hay alguna cosa así que no, que no hayamos tocado. Eh, animar a la gente que nos está escuchando bueno, a, que, a que te siga un poco en las redes, a que le eche un vistacillo a ese, a ese book, eh, a que nos siga también a Cuarto Poder también en la medida de lo posible. Eh, y, y nada más, eh, bueno, son temas, sobre todo, eh, yo creo que la, la, la incertidumbre principal ahora en lo concreto está en el tema también de la, de la educación en las escuelas sí. y es una cosa que, bueno, que nos preocupa yo creo que a todos los padres y madres porque sí. incertidumbre es la palabra, no sabemos qué va a pasar en septiembre, no sabemos cómo lo van a llevar, luego, claro, hay una hay una cosa que no hemos que no hemos hablado de este tema concreto de las, de las escuelas, es que se está diciendo también que el periodo, de adaptación, eh, eh, eh, el periodo de adaptación que tienen en las escuelas infantiles, es decir, ese, ese acompañamiento que hacen padres y madres a niños muy pequeños, están diciendo que no se puede hacer. Claro, eso, los, que, los que hemos eh, vivido ese tipo de situaciones, lo vemos muy complicado. ¿no? Es muy complicado y sobre todo, asumimos que no lo va a haber, pero entonces, ¿qué hacemos con las consecuencias? ¿Qué recursos damos a los maestros y maestras? Porque si no hay adaptación, pero luego les pueden acoger, pues ahí hay como una especie de daño, pero bueno, venga, intentamos hacerlo por otro lado. Pero si no se pueden mover, no pueden compartir, no les pueden abrazar, no hay adaptación, estamos haciendo una cosa que para ellos, no, ni siquiera estoy diciendo que se haga con esa intención, pero para ellos se vive como un maltrato y al día siguiente no van a querer volver. Entonces ya no es solo los niños y las niñas que lo van a pasar fatal, es que los maestros y las maestras lo van a pasar muy mal en situaciones así y los padres y las madres que se vean obligados porque tienen que trabajar, porque no hay otra, porque no tienen recursos ni red, a llevarlo en estas condiciones también lo van a pasar muy mal. Entonces estamos creando situaciones de muchísimo estrés sin soluciones, ¿no? Y yo creo que, que, que si se priorizara y se podía hacer de otra manera... Creo que se podría intentar hacer una adaptación pues en grupos pequeños, en la naturaleza, como decía gente, en espacios que se designen para esto, no sé, ¿no? no, no. Yo voy oyendo propuestas y voy diciendo, yo no soy pedagoga ni sé adaptar estas cosas, eh, ni sé presupuestos ni nada, pero escucho cosas que tienen sentido, pero claro, habría que priorizar y, y hacer un debate muy serio sobre esto. Pero claro que va a tener consecuencias y, y al día siguiente cuando no quieran ir les lleves obligados, pues por lo menos que se puedan enfadar contigo, ¿no? Porque estás haciendo algo que sabes que está mal y que no te queda otra están obligados y por lo menos que puedan enfadarse y decir, esto no me gusta. Bueno, pues bueno, dice, dice aquí una, una seguidora que los niños de la etapa 03 se están perdiendo una etapa de su vida, se han olvidado de ellos. Efectivamente, bueno, hay una, cosas de las que estábamos sí. comentando. Sí. Eh, nada, Beatriz, eh, esperaremos sobre todo en este tema de las escuelas, bueno, pues soluciones, eh, supongo que también habrá que tener encuentros con, como lo decías tú, ¿no?, expertos en expertas en educación que, que aborden de alguna manera el, el asunto. Yo he leído que esta semana en Cataluña han abierto alguna escuela sí. infantil y que no se han negado al, al contacto físico pues por todo esto que estábamos hablando, ¿no? Porque de, de, de cero a tres años es, es, es, es vamos, eh, muy contraproducente y, y, y así se está haciendo, ¿no? Veremos de momento solo ahí donde, donde es parece que se están eh, empezando a um, grupos de 10, grupos de 10 semanas alternas proponen aquí bueno no. hay, hay, hay algunas eh, hay algunas ideas que se están que se están desa desarrollando también he leído también que se podía utilizar mucho espacios al aire libre uh -huh. donde parece que el, que el contagio no. es, es mucho menor Veremos a ver si, si todo esto se va se va clarificando. Beatriz Cazurro, muchísimas gracias, nada, por, a ti, por, gracias por esta conversación. Dejaremos el vídeo ahora, si no hay ningún fallo técnico, puesto vale. en, en nuestro Instagram, y, y nada, y seguramente también sacaremos algún extracto en, en la web este fin de semana. Vale. Así que muy interesante todo y un saludo y muchísimas nada, gracias. Muchísimas por, gracias por, este. por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, Chao. adiós.